Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos eh, Frontline, línea de frente Pero no va a ser un gameplay, no quiero hacer un video tan tan largo Porque siempre que me estiro hablando termina siendo un video de dos horas y media Entonces no tengo ganas de hacer un video y tampoco quiero torturarlos tanto a ustedes A que tengan que bancarse todas las, la, las cosas que yo tenga que, que decir en este video Esto va a ser un video opinión más que nada Con respecto pura y exclusivamente a lo que tiene que ver con... Línea de frente o frontline o como quieran decirle. Pero eh, nada, a ver, voy a arrancar diciendo eh, lo que me pasó ayer. Los que estuvieron en el directo habrán sido testigos. Hay otros que tal vez no hayan sido testigos. Pero bueno, por eso se los voy a estar contando ahora. Mi experiencia ayer, después de haber jugado otros líneas de frente ya en su, en su momento obviamente... Eh, la verdad que fue bastante, bastante decepcionante. Bien, voy a empezar diciendo esto como título y después voy a, eh, voy a pasar a explicar por qué. El por qué es para mí decepcionante lo que pasó ayer cuando estábamos en directo. Eh, con toda la expectativa, como siempre, cuando entro a jugar a este modo que me encanta, realmente pienso que es uno de los modos. Más entretenidos y encima que más deja jugar con, con amigos y demás. Eh, sentí por primera vez, como ven, ves que puedes armar pelotón y toda la bola. Eh, quería mostrarles simplemente, por si alguno no lo sabía. Porque hay veces que, bueno, hay gente nueva y demás en el canal y, y en el bot también. Entonces te vas acá arriba, pones crear pelotón y te pones nuevo pelotón y empezas a jugar línea de frente en pelotón, si no puedes entrar tiras batalla acá y directamente jugás eh, batalla normal bueno, cierro ese paréntesis que hice recién y les estaba diciendo que entré a jugar <coughs> ayer online y me sentí bastante molesto podríamos decirlo, bastante decepcionado también un poco, por, por decirlo de alguna manera ¿por qué? Eh, porque realmente es un modo en el, en el cual yo esperaba que hubiera ya que hicieron como una renovación del modo, por lo menos esperaba que realmente haya cosas nuevas, de verdad, y que estén buenas, digamos, ¿no? Tuvieron tiempo suficiente la gente de Wargaming como para poder hacer que el modo sea más entretenido. A veces cambiar no significa que sea, o agregar cosas, no significa que sea mejor el modo. ¿Bien? Entonces, a mí me pasó... No, no sé si ustedes compartirán, me gustaría que me los dejen en los comentarios. Ya que está, les hago el chivo, obviamente, que se suscriban al canal, que dejen ese like ese likeito, y, y, y bueno, que esa ayuda ayuda un montonazo. Pero, eh, no sé si estarán de acuerdo eh, en el hecho de que me pareció un refrito. Bien, me pareció que hicieron exactamente lo mismo que venían haciendo y que realmente podrían haberlo mejorado un montón. Ayer, de hecho, éramos... 22, 24 personas en directo y, y, se, y tiraron eh, tiraron ideas muy buenas y no creo que seamos diseñadores eh, o no, no sé, diseñadores de, de, de juegos o no sé, somos aficionados que nos gusta esto y tiramos ideas tiramos ideas en un directo y la verdad que estaban muy buenas, hicimos como así un, un torbellino de ideas y no me acuerdo si fue Aya, creo que una de las chicas una suscriptora que dijo que podrían haber agregado un mapa como un grande, así igualmente, de 30 vs 30 como si fuera, por ejemplo, Río de Arena una especie así, digamos eh, en el desierto o sea, podrían haber agregado mapas podrían haber eh, mejorado lo que estaba que estaba muy bueno, de hecho, no lo digo yo lo hice la misma gente, lo dice mismo Wargaming, lo dice World of Tanks eh, que es el evento que más gente eh, convoca ¿bien? es su evento estrella por decirlo así, ¿no? Entonces, si vos tenés un evento estrella que está bueno, ¿por qué lo modificás? Y cuando digo por qué lo modificás, apunto directamente al tema de los Tier 9. Y ahí me voy a meter de lleno. El tema de los Tier 9, realmente a mí en lo personal, siempre estoy hablando de su, su opinión personal, eh, y hablo por mí, tal vez puede que no estén de acuerdo, lo respeto, lo valoro, lo acepto pero a mí en lo personal no me gusta no me gusta bien por qué porque si hay algo que tenía lindo el front line o línea de frente eh, era justamente eso el hecho de entrar a una batalla donde estamos todos en las mismas condiciones prácticamente prácticamente porque no es verdad que estamos todos en las mismas condiciones porque bien lo decía uno de los chicos ayer que hay gente que no tiene tanques premium entonces, no tienen esa posibilidad. ¿Ven? No es lo mismo tener un buen tanque premium, el cual muchos pueden llegar a decir que el vehículo esté roto o no. Caso, por ejemplo, el Defender. Caso 130pm. No, estoy hablando de distintos tipos de vehículos. No, no hablo de los pesados o de los medianos o de los cazas en general. Digo, en general, un Scorpion. Entonces... No es lo mismo tener un Scorpion que tener un Ferdinand. Y les digo una cosa, yo empecé jugando en línea de frente con mi Ferdinand, de aquel momento. Porque, como verán, para que vean que no miento, yo en su momento desbloqueé el Ferdinand. Obviamente después lo vendí porque no me, a mí no me gustaba, ya Tiger lo vendí. No lo quería vender porque era un tanque histórico de la Segunda Guerra, el Ferdinand también. Estuvo en la batalla de Kursk y... Y los Yatayas también se desplegaron en el frente oriental. Y no quería venderlos por eso. Esto sí es un invento raro de Guardamín, Yatansel 100. Pero bueno. Yo jugué con mi Ferdinand en línea de frente. Y, y la pasé relativamente mal en su momento. Y becasienta me lo usé. Eh, en línea de frente. Y lo pasé relativamente mal. Por el hecho de que había vehículos como este. Por ejemplo. Como dije recién. Un 130 pm y demás. Que, que bueno. O sea. Vos vas con tu Ferdinand y primero que tenés que... Eh, Tener la... La precaución de tirar a P. Porque, a ver... Yo no sé si todos hacen lo mismo que yo. Yo lo que hago en el frontline... Perdón, en el frontline... Además de, de, de venir a divertirme y jugar otra cosa que sea distinto a lo que jugamos siempre. Que son las batallas random. Es el hecho de también entrar y jugar un modo diferente. Algo que te saque de, de, de, de, del... Del estancamiento de que otra vez random Otra vez contra tier 10 Vos salí con tu sé, Con tu IS-6 contra tier 9 Los tier 9 están más OP que los tier 10 Y vos penetrás 196 Y eso, o sea y, Pero bueno, nada no, no me quejo porque son las random, son las reglas que hay ¿Bien? En frontline no estaban esas reglas ¿Entendés? Yo salía con mi s 6 Y yo salía en desventaja contra, ponele ¿Qué te puedo decir? Contra un defender Bueno, dale, no importa, me lo banco igual yo penetrando mucho menos o contra un eh, 703 doble cañón versión 2 no importa yo iba con mi S6 pero hoy en día este vehículo te sirve a medias y estoy hablando de un vehículo con matchmaking limitado que alguien pudo haberlo comprado como lo compré yo en su momento con dinero real este no me lo dio Wargaming al igual que el Defender los compré yo eh... y yo digo, no por ejemplo como decía ayer Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que ir con mi... No sé, el que quieras Con mi S6, por ejemplo O un mediano también puede ser, tranquilamente, ¿no? ¿Por qué no? Con mi Super Purging Mi poderoso Super Purging eh, Y tengo que ver a un chabón que tiene? Un T10 O por ejemplo eh, ¿Cuál era el caso que yo tenía ayer? Bueno, no me acuerdo, yo estaba con un mediano Creo que era este, no me acuerdo Me parece que era este en el Camp Panzer. Y me encontré un S-75. Me metió como 600. No sé. cuándo me acuerdo cuánto pega el S-75. El pesado alemán es, es este. ¿Cuánto pega este con el último? No, entonces no era este cañón. Bueno, no sé, pero me pegó. Ah, este. Pará. 530. Bueno. No sé cuánto... A ver el máximo que saca. Eh, 530 daño promedio, puede sacar unos 600 y pico Bueno, me sacó el máximo, me sacó como 600 boludo. Me re dolió. Y es un montón Para estos bichitos de 1300 de, de vida O un guard ponele Conten lo mismo, 1300 Que te saquen 600, un pesado, es un montón Porque lo que les decía ayer Antes me iba a encontrar, sí obviamente te vas a encontrar En que te pegan Y bueno, te comiste un tiro en Scorpion, bueno, listo, qué va a hacer? Mala leche, te comiste 500 de un tiro 550, 400 y pico, bueno un 130pm. Pero ahora es que me encontré... ¿Sabes qué? Lo más loco que me encontré. Un T-30 tirándome oro. Y yo estaba con el LT-432. Traté más o menos de asaltarlo. Para aquellos que no sepan cuál es. <coughs> es este. Me le lancé. Como ven yo voy full AP. Porque, eh, o sea, full estándar. Acá casa PCR justo. Pero bueno, voy full, full munición estándar. Porque yo no voy a tirar oro en frontline. Porque siempre se usó Frontline para divertirse, primero, para salir del modo de las random, segundo, y tercero para farmear créditos, chicos. Esto se es usaba para farmear créditos. Y yo ya les dije ayer en el directo, y muchos lo saben, que he empezado con 2 millones o 1 millón más o menos, y he terminado casi con 38 millones más o menos. Está bien, senté el culo y le di durísimo. Día y noche jugando Frontline. Terminó Frontline y activaba la reserva de crédito y toda la bola. Y terminaba f frontline Y yo terminé, terminaba con 30 y pico de millones de créditos. 36, 38, lo que sea. Entonces, ¿qué interpreto yo? Que al ponerme tier 9 Y que el tier 9 te va a tirar oro. No, a ver, no es que te va a tirar oro. Pero ¿tiene la posibilidad de hacerlo? Sí. De hecho, te digo, ayer me pasó. Un T30 contra un LT con t Me embocó los dos tiros. Obviamente... Eh, los dos Los dos APCR de oro están su derecho? Claro que sí Ahora Si el modo no era así ¿Por qué lo hicieran así? A mí no me cierra el tema de los tier 9 Realmente no me... Mirá que yo pensaba darle Mucha, mucha caña Como dicen los españoles Iba a darle muchísimo O sea, duro y parejo A Frontline pero realmente, por ejemplo, jugué las batallas de ayer y no sé, hoy capaz que tiro en directo a la noche jugando un poquito de frontline, pero es que ya no, no me dan las ganas de, de, de entrar y que me farmen. Que me en completo. Porque, repito, yo no soy de los que va a tirar eh, oro en frontline. Porque no, macho, y si vengo a hacer vengo a hacer créditos. Estoy jugando con tanques premium, estoy jugando con cuenta premium. Activo alguna reservita Y no me voy a poner a tirar oro como si fuera un Un indio, ¿entendés? Como si fuera un indio tirando flechas No, entonces te voy con full AP Y full, eh, ¿Cómo llama? Explosivas Full explosivas, o sea, un par de explosivas y full AP Y así con todo, y el que no lo tenga es porque todavía no lo he hecho, ¿ves? AP, explosiva AP, explosiva AP, explosiva AP, explosiva Y así todo ¿Por qué? Porque mi idea era llegar, se pone que a los 30 palos más o menos, tampoco iba a ser tanto, pero... Que tal vez lo consiga, ojo, no digo que no, tal vez lo consiga. Pero, nada, eh, quería dar mi punto de vista y mi parecer, y después, nada, decir eso, que, que hay tanques que están en, en, en completa desventaja contra los tier 9, y que antes no era así, y que eso realmente a mí a mí me hace, me hace creer que están eh, haciendo una recopilación de créditos. Bien. Ustedes tiren oro, como si no hubiera mañana, como si el sol mañana no se fuera a poner en el, en el firmamento. Y, y que tengan todos que salir eh, tirando oro para todos lados. ¿Por qué? Porque hay tier 9. ¿Por qué? Porque, uh, estoy justo en capitán, a ver si puedo llegar a general. O a ver si estoy en mayor, a ver si llego a general. Y no, yo no tengo ganas de hacer eso. No quiero y, y me niego. Me encuentro un T30 y bueno, me pasó ayer, me encontré... Eh, el T-30 S y yo estaba con la 130 PM. Justo el chance se, se me lanzó como si fuera un olvidate. Y le metí una P en la, en la cupulita arriba. Y chao, listo, nos vimos. Entonces, eh, y, bah, nos vimos, o sea, le metí 600 y pico. 650 por ahí, o 620 más o menos. Pegué un buen tiro. Eh, pero había, antes me parecía más eh, más entretenido el modo y, y me parece, ya te digo, no, no me gusta lo de los tier 9, por lo que acabo de explicar, porque me parece que es una manera de acaparar créditos, de que la gente gaste créditos, eh, sabiendo que tenés tier 9, muchos van a tirar, y encima eso no, no te perjudica tanto, si tenés tantos tanques premium, ponele, porque, a ver, yo estoy hablando por mí, pero también... O sea, un poco medio Robin Hood Por aquellos que no tienen tanta cuenta premium Y por aquellos que no tienen tantos créditos Y por aquellos que no tienen eh, tanques premium Y ni, ni, como decía, ni días premium Yo no me quejo tanto, tanto por mí Sí, me hincha un poco las pelotas, sinceramente Pero, macho, si hay gente que tiene Que te está sacando un tanque de línea todavía Y me puede decir Sí, dale, dale, comprarte un tanque premium Bueno, Chau no puede comprárselo No se lo puede comprar, macho, ¿qué va a hacer? ¿Entendés? Pero que este modo, que era para farmear créditos. Ahora sí, sí, no te digo que no ganas créditos. Sí ganas. Sí se ganan créditos. Le pregunté a uno de los chicos ayer. Che, eh, ¿cuánto ganaste jugando con tu tanque de línea? No, sí, me dice. Sí ganas créditos. 3.000 créditos. Pero es una partida de, de 20 minutos. O 25 minutos. Para ganar 3.000 créditos. ¿Entendés? Entonces... Desde ese lado viene mi, mi frustración. No estoy enojado. No estoy enojado. Estoy frustrado. Estoy decepcionado por lo que han hecho con el Frontline. Y, y hago un video exclusivamente del Frontline porque era el modo que más me gusta. Por no decir prácticamente el único, digamos. Por poco. Porque Halloween me parece que estaba bueno. El eh, arduo camino a Berlín estuvo muy bueno. Eh, el modo este, bueno, también pertenece a Halloween. El del Buffentriger recién se acuerdan. También estaba bueno. Obviamente pertenece a Halloween. Eh, el fútbol a veces está bueno cada tanto. Están los mundiales y todo eso. Las carreras también zafaban, estaban buenas. Pero digo, si no, es que es. A mí, por ejemplo, el, el Cazadores de Acero a mí no me gusta. Y no lo jugué. De hecho, no lo jugué en nada. Creo que jugué, no sé, dos partidas ponele en todo, en, en todo el tiempo que estuvo. Que para jugar dos partidas es lo mismo que nada Bueno, pero entonces Este modo a mí sí me gusta Este modo sí lo aprecio, lo quiero Y me gustaría que también la gente de Warhammer Lo cuide un poco más Podrían haber modificado los mapas Podrían haber mejorado Optimizado Los propios mapas que tenés Que ayer pregunté Y de hecho voy a hacer una encuesta después en el canal Para ver qué me digan ustedes Si a ustedes les pasa lo mismo que a mí que se le cae el, los FPS y, los, y la conexión a, a internet. El puntito rojo de arriba. Y ayer estaba transmitiendo a 5 megas de subida. O sea que mi internet andaba joya. la espectacular. Por suerte mi internet últimamente está andando como nunca anduvo. Y así todo. Me andaba a 21 FPS, bro. Pero si yo cuando juego me anda a 80, 70. Depende de la calidad de gráficos que le ponga. Pero ayer le saqué todo, todo, todo pelado O sea, más no podía Directamente me voy a jugar Minecraft, o sea Todo cuadriculado Especialmente en el mapa de nieve, más que nada En el otro mapa, en Normandía No, en el, de, en el de pasto verde, digamos No lo siento tanto Pero en el de nieve Es que está tan mal optimizado, bro Que me bajan los FPS como, o sea Tremendo, sí, está bien, estoy transmitiendo Y estoy transmitiendo más o menos una calidad HD y... está bien, se entiende el procesador, la placa de video, toda la bola, está laburando todo a full. Pero es que se cae una banda en el de nieve. Y eso después de dos años no lo optimizaron, bro. No puede ser que no tenés a nadie en el departamento de diseño para que te mejore un mapa, te optimice un mapa. Vos tenés que pensar en toda la gente que juega al Watt. No juegan solamente los que tienen eh, un Ryzen 7... Eh, una placa de video de 70.000 gigas y tres discos sólidos de 7 tera cada uno con 70.000 millones de, de RAM no es así tenés un montón de personas que juegan podrían, como les dije antes, podrían haber agregado mapas, no te digo que sea un mapa súper elaborado ni mucho menos, pero un río de arena gigante tan difícil era después de dos años del de, de último Frontline Entonces, por eso digo que me, me decepciona, me frustra este line. Eso no significa que no lo vaya a jugar. Sí lo voy a jugar porque me encanta el modo, me divierte el modo y, y me parece entretenido. Lamentablemente han hecho cosas que realmente me suenan muy raras. O sea, vos tenés tu, tu, pro, tu producto estrella, no? como sería este línea de frente. Pero lo dijeron ellos. Ellos en su video, creo que Hitomi lo dijo... Obviamente Hitomi habla por, por Wargaming que, que este era el producto estrella, el producto más jugado De la empresa, de la compañía Entonces tenés que cuidarlo Podrían haber hecho, no sé no, no sé, consultar a los CC por lo menos Che, miren, vamos a hacer esto ¿Qué opinan ustedes? Pero puntualmente a los CC Y que nosotros le comuniquemos a la comunidad A ver qué piensa no directamente desde la empresa a, a en la página y decir, bueno, vamos a hacer esto y, y les avisamos que vamos a agregar tier 9 y demás. Que yo ya lo dije, habría que ver qué onda, pero no me gustaba la idea. Desde el primer día ya me pareció pésima. Sumado a eso, como les decía, eh, es todo un refrito de hace años y nunca, nunca evoluciona. O sea, lo ves estancado en línea de frente. Entonces, en base a eso, como les digo, estoy un poco, así ya les digo, mmm, desmotivado, frustrado, eh, un poco cansado también de que, de que hay cosas que no se explican, pero siguen sacando tanques nuevos, eso sí, eso no para. Los tanques Premium, mañana va a sacar un shot Panzer 58 con, con dos antenas de radio gigante acá, listo, va, sale, sale con Frita y lo vendemos en la tienda Premium. Que no me parece mal que lo hagan Ojo, no me parece mal que lo hagan Que sigan vendiendo tanques premium a Mansalva O que sigan creando tanques raros para venderlo O la línea checa O el pesado checo este ¿Cómo es? El, T50, el Skoda T56 No me parece para nada mal más, me parece bien Ahora Antes de esto, antes de sacar estos tanques Arregla lo que tenés Arregla tu producto estrella ¿Qué es el frontline? Producto estrella en el modo de eventos, digo, ¿no? De sacando las la, la random, las aleatorias, porque obviamente el que más, lo que más se juega es aleatorias. Este juego se basa en las aleatorias. Pero de modo que no sea random, que no sea batallas aleatorias, es línea de frente. Y Steel Hunter ahí y Halloween, andan todos por ahí. Pero principalmente línea de frente. Entonces, antes de andar sacando y diseñando y todo esto, eh, mandar recursos a mejorar lo que tenés. Que le hace falta una mejora. Una buena lavada de cara le hacía falta, falta. Claro, le metemos dos moditos más. Dos reservas de combate más que puedan tirar. Eh, no sé, las minas. Y los mapas son lo mismo. Todo lo mismo. Mandale tier 9. Así la gente tira créditos. Pierde créditos. O mejor dicho, no gana tantos créditos. Porque van a ver un tier 9 y le vas a tirar oro. Cosa que yo estoy negado a hacer. De hecho, mira el Skoda 56 también lo mismo. 30 AP. No pienso tirar una munición conmigo le erraron, digo, si pensaban eso, fuiste no te pienso matar una PCR o sea, una munición premium porque algunos vienen con una PCR, por ejemplo este que vienen con una PCR ¿entendés? entonces eh, nada chicos, este es mi parecer, esta es mi forma de ver las cosas yo no sé si ustedes compartirán o no compartirán, eh, me gustaría mucho que lo dejen en los comentarios, saber qué piensan ustedes acerca de este modo y, y cómo se manejó Wargaming con respecto a esto eh Repito si, si doy mi opinión así en un video entero Y extenso Y tan largo como este Que solamente me la pasé siendo un monólogo Sobre Frontline o Línea de Frente Es porque el modo me encanta Me gusta mucho Y es el modo que más suelo jugar O solía jugar hasta el momento Pero veremos qué depara el destino Que depara mis ganas eh, Seguramente Lo voy a estar jugando ya les digo, pero me también me, me siento en la obligación de, de hacer esta reflexión que acabo de hacer con ustedes y y que no es todo color de rosas obviamente, entonces quiero dejar en claro mi posición, así como les digo que el modo me encanta y siempre me encantó también digo lo malo, me parece un refrito me parece que podrían haber hecho cosas nuevas que podrían haber hecho modificaciones que estén buenas en serio y profundas eh, podrían haber incluso hasta de última me querés meter tier 9 en el modo bueno que no puedan tirar oro me querés meter tier 9 que puedan tirar oro bueno así que puedan sacar un tier 9 un comodín tenés ponerle no vamos a poner un ejemplo te doy como les decía allá en el directo tenés un comodín de usar tier 9 después de que se pasa a la primera línea abc bueno pueden sacar tier 9 uno no, no, es que después ya van todos con tier 9, boludo. O sea, es una, después es una batalla aleatoria. Chao, los tier 8... Pff, eso es lo que me parece mal. ¿Tenías opciones? Miles. Miles. Pero no, no. Todo así que, que a lo que venga. Pero bueno, amigos. Eh, espero que... Nada. Que les haya... Eh, gustado el video? yo simplemente lo que hago es dar mi opinión lo, mi parecer no es eh, obviamente no es la, la, la verdad es mi es mi opinión es lo que yo pienso es como yo lo veo eh, obviamente hay gente que lo verá totalmente distinto hay gente que lo verá eh, que es totalmente diferente pero bueno yo lo veo así yo lo entiendo así y, y si lo expongo es porque realmente es un modo que está bueno que me gusta y que me hubiese gustado que hagan otras cosas pero que bueno, esperemos que en el futuro eh, cambie esto y, y retomen el sendero que, que venían haciendo con esto, que era básicamente dejar el frontline como era y meter cambios profundos, en serio y que, y que sean divertidos para la comunidad y en todo caso, si no saben qué hacer, que hagan una encuesta como hacen a veces, que tienen una encuesta y que preguntan, che, ¿qué les parece si hiciéramos esto, esto o aquello entonces eh, sería más sencillo para todos, me parece, pero bueno amigos no los vuelvo más locos, no los entretengo más no les robo más tiempo eh, déjenme en los comentarios, déjenme ese like suscríbanse, eh, déjenme en los comentarios qué piensan acerca de esto y bueno, espero que se hayan entretenido con el, con el videito de hoy, los quiero mucho muchas gracias por estar y nos veremos en la próxima chau chau